Desde que se aprobó el proyecto Willow, hay una terrible ansiedad generalizada desde que esto pasó. Willow es malo para todo el ecosistema del Ártico y su biodiversidad, incluyendo a las comunidades nativas, así como la crisis climática. Pero esperen, esto no es el fin del mundo. Willow sería otro de los varios proyectos de combustibles fósiles que ya se encuentran en el Ártico. La lucha no se acaba ahí. Reducir las emisiones de todo el planeta es algo muy ambicioso y sumamente complejo. Lo bueno es que hay muchos países comprometidos en esto, inclusive Estados Unidos, y ellos mantienen su promesa de reducir el 50% de las emisiones para el año 2030, reduciendo emisiones en transporte, agricultura e invirtiendo en energías renovables. Tenemos que seguir luchando para que esto se haga realidad. Este probablemente será denunciado en instancias judiciales y tenemos que ver qué pasará.